Ya está. Ya que nuestros suscriptores se suscriben, vamos a devolverles el favor. Así que vamos a promocionarlos. Pero, ¿y los comentarios? Nadie piensa en los comentarios. ¡Romocionar! Comentarios. Promocionar. ¡No comentarios. Promocionar. ¡No comentarios. Promocionar. ¡No ¡No ¡No comentarios. Promocionar. Comentarios. Promocionar, comentarios. Promocionar. Comentarios. Basta de discusiones, vamos a comentar canales y promocionar comentarios, ¿vale? Vale.